Si una civilización extraterrestre nos estudiara desde la distancia, si observara las diferentes edades del ser humano, infancia, juventud, madurez, ¿sería capaz de establecer una relación entre ellas? ¿Lograría comprender cómo nacemos, crecemos y evolucionamos los seres humanos? Pues no lo sabemos. Pero algo parecido nos ocurre a nosotros con las galaxias. Las observamos desde la distancia. Estudiamos su diversidad de formas, colores y procesos. Y nos preguntamos, ¿cómo nacen y evolucionan las galaxias? Para responder a esta pregunta, contamos con una experta de lujo. Lo que no sabemos es si es extraterrestre. Soy de aquí, andaluza, de un pueblo de Jaén, pero he estado por muchos sitios. Nos vale, pero preséntate, anda. Soy Rosa González Delgado. Trabajo aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, soy profesora de investigación del CSIC y trabajo en Astronomía Extragaláctica y en particular dentro del campo, que es muy amplio, de la evolución de galaxias. ¡Estupendo! Aunque tengo que decirte que tenemos muchas dudas sobre cómo nacen y evolucionan las galaxias. ¿Estás preparada? Mm, creo que tengo mucha fuerza de voluntad. ¡Ah, pues genial! ¡Allá vamos! Rosa, ¿cómo nacen y evolucionan las galaxias? Bueno, creemos que las primeras galaxias se formaron aproximadamente unos 300 millones después del Big Bang y surgen de unos pequeños grúmulos de materia oscura que, debido a la atracción gravitatoria, empiezan a colapsar y empiezan a enfriarse y de ese enfriamiento surgen las primeras estrellas y las primeras estructuras luminosas que son las galaxias primogéneas se formaron estas pequeñas protogalaxias ¿no? y debido a la densidad que existía empezaron a colapsar y entonces al colapsar formaron las partes centrales de lo que podrían ser hoy las galaxias más actuales. Luego ahí no se quedaron, tuvieron que cambiar y evolucionar muchísimo más. Tuvieron que crecer en masa y tuvieron que crecer en tamaño y es difícil explicar actualmente cómo se pasa de esas estructuras pequeñas a las estructuras que conocemos hoy en nuestro universo más cercano. A, a, a ver, vamos por partes. Antes que nada, ¿cómo son ahora las galaxias respecto a las primeras? Digamos que en el universo más cercano lo que predominan son las galaxias irregulares, que tienen una forma más o menos amorfa, y las galaxias elípticas y las espirales. Las elípticas tienen una forma como si fuera un balón de un balón de rugby, se caracterizan porque tienen poblaciones estelares viejas, son rojas y tienen poco gas. En cambio, las galaxias espirales suelen tener además de la parte central que es un bulbo y que tiene una forma similar a la de las elípticas, tienes un disco que los rodea y unos brazos espirales. Generalmente en esos brazos espirales todavía sigue existiendo gas se siguen formando estrellas... ...la morfología es diferente... ...y además varía mucho también... ...claro en el contenido en gas... ...y también en los ritmos de formación estelar... ...mientras que al principio... ...las galaxias tenían que estar formando... ...muchas estrellas... ...y de hecho el pico de la formación estelar del universo... ...se encuentra... ...como unos 4 millones después del Big Bang... ...entonces claro ahora las galaxias... ...pues no todas están formando estrellas... Y, además, lo hacen a unos ritmos que son muchísimo más pequeños que en épocas pasadas. Estamos en un universo decadente. ¿En, en un universo en decadencia? A, a ver, que son muchas cosas. La primera de todas es que las galaxias de ahora no tienen la misma forma que las de antes, ¿verdad? Y esa es quizás una de las grandes preguntas que tenemos. No sabemos exactamente cómo se forma las galaxias elípticas y las galaxias espirales actuales. Es posible que uno de los mecanismos es que, inicialmente, se forman las partes centrales porque colasan las protogalaxias, que eran solamente de galaxias de tipo disco, y forman lo que hoy conocemos como los bulbos o las partes centrales de las galaxias elípticas. Y después, a continuación, se producen procesos de merge, de fusión de galaxias pequeñitas, que también estaban formadas en el pasado, y hacen que crezca la galaxia en tamaño. Pero los procesos exactos, los mecanismos y exactamente cómo ocurren, pues está todavía por, por determinar. Bueno, y lo de que el universo ha dejado de formar estrellas... ¿Eso cómo se come? Ese es uno de los puntos. A Resi 2... ¿Perdona? ¿A Red qué? Mira, se nos acaban de ir 20 suscriptores. Por favor explica ahora mismo qué es eso del Redshift. El Resi o el corrimiento hacia el rojo, es una manera de medir la distancia a la que se encuentran los objetos y por lo tanto también una medida de la edad del universo. Cuanto más lejanos estén los objetos, más próximos estamos a la formación inicial y al proceso de Big Bang. Muchísimas gracias. Puedes proseguir. A Resis 2, o sea, unos cuatro millones después de, del Big Bang, era cuando la galaxia estaba más activa formando, formando estrellas después los procesos de formación estelar han decaído. Puede ser parte porque la cantidad de gas que pueden acretar sea menor, pero también, en parte, puede ser debido a que hay procesos internos dentro de la galaxia que hacen que el ritmo de formación estelar haya disminuido. Esos procesos de paro pueden estar ligados, por ejemplo, a la existencia de agujeros negros. Los agujeros negros calientan el gas que rodea a, a la galaxia y entonces al calentarlo impiden que el gas colase y forme nuevas estrellas, eso puede ser uno de los mecanismos, pero no está todavía claro y realmente es una pregunta abierta. ¿no? Pues no es que sepamos mucho, ¿no? Los procesos específicos, precisamente, es lo que necesitamos estudiar en el, eh, en el futuro porque no son completamente conocidos. Nosotros, hasta ahora, lo que tenemos es un marco general es como si quisiéramos pintar un cuadro muy grande, tenemos nuestro lienzo, tenemos, perfilamos los personajes o, o el paisaje que queremos pintar, pero ahora hay que pintarlo, hay que colorearlo. Pues en la formación y evolución de las galaxias estamos en una situación parecida. Trabajamos viendo las propiedades características de las galaxias, viendo cuáles son sus diferencias, encontramos eh, aspectos comunes mecanismos comunes de formación y luego, después, sabemos que tienen que existir unos procesos específicos para diferenciarla. Uno de los procesos puede ser que exista un agotamiento del gas, lo cual hace que la galaxia elíptica pues, se quede ya con su población, la que nació hace muchos años, y por eso tiene esos colores rojos, y luego puede ser que la galaxia espiral en su disco vuelva a poder atraer gas y rejuvenecer su disco formando nuevas estrellas. Bueno, ¿y cómo hacemos para intentar responder todas esas preguntas? Podemos decir que hay varias líneas de investigación actualmente. Por una parte está lo que se llaman los cartografiados de campo profundo, que consiste en observar eh, una parte o varias partes del cielo, hacer fotografías en varios filtros. Eh, ...muy profunda para poder llegar a detectar las galaxias... ...que son más lejanas y más, cuanto más lejanas sean... ...más cerca estamos de las galaxias primogénicas y del Big Bang... ...y caracterizar cuáles son las propiedades que tienen esas galaxias... ...también están otros estudios que están basados más en el universo cercano... ...que consisten en estudiar cuáles son las galaxias más cercanas y estudiarla con muchísima resolución espacial, la resolución espacial máxima que podamos. Para eso podemos hacer, por ejemplo, surbe que utiliza lo que se llama la espectroscopía de campo integral, que es una técnica que se ha desarrollado mucho aquí en Calar Alto y que nos ha permitido obtener muchísima información sobre las galaxias actuales y de cómo se han formado esas galaxias. Para que veas que estoy bien informado, uno de esos proyectos que menciona se llama Califa, ¿verdad? Califa es un cartografiado que se ha hecho de galaxias cercanas en el Observatorio de Calar Alto y utilizábamos la técnica de la espectroscopía de campo integral. En esa técnica lo que tenemos es una especie de mazo con unas fibras, entonces esas fibras van a muestrear la luz que nos llega de las distintas partes de la galaxia. Entonces, un resultado muy interesante de Califa ha sido justamente el ver que la calaza se forma de dentro hacia afuera. es decir, las partes internas se formaron en el pasado mucho antes que las partes externas y el crecimiento de masa en las partes internas fue mucho más rápido que en las partes externas. Y cuando vamos atrás en el tiempo lo que hemos visto es que mientras que ahora la, los ritmos de formación estelar en el universo vienen ligados principalmente a los discos de las galaxias espirales, en el pasado eran las partes centrales de las galaxias las que dominaban la acción de formación estelar. Veo que gracias a Califa sabemos bastantes cosas, pero ¿cuál sería la información clave que necesitamos para completar el cuadro de la evolución galáctica? Los procesos que conocemos de formación de galaxias actúan a escalas muy grandes, como es por ejemplo la gravedad, el colapso gravitatorio. En cambio, lo que no sabemos es todavía cuál es la física a escalas muchísimo más pequeñas, que se llama física reticular. En esa escala es muy importante conocer exactamente cómo son los procesos de feedback entre las estrellas y el medio interestelar. Entonces, eso es una pregunta que, que va a ser muy importante conocer en los próximos uh, años. Muy bien, pero insisto, ¿qué estáis haciendo para responderlas? A ver, repite la pregunta, que me centre. Que me cuentes proyectos de futuro, vaya. Hay unos proyectos muy interesantes que se están desarrollando o que se quieren desarrollar dentro de Calar Alto. Son el proyecto Yamaka, va a estudiar con espectroscopía de campo integral, la galaxia M31 y también la galaxia de Virgo. M31 es la galaxia espiral más cercana a, a, nuestra, a nuestra galaxia y Virgo es el cúmulo de galaxias más cercano a, a nosotros. Los dos nos van a permitir tener resoluciones espaciales muy buenas en las cuales podremos entrar a estudiar la física reticular, es decir, la física a escala pequeñas a escalas de parse y cómo eso afecta a la formación y la evolución de las galaxias. Hay otro proyecto que se está poniendo en marcha que se llama Cavity, que justamente está enfocado para estudiar el efecto del entorno en la formación de, de las galaxias. A nivel nacional tenemos el proyecto j Paz, donde se va a hacer un cartografiado de 8.000 grados cuadrados del cielo. Nos va justamente a permitir estudiar tanto galaxias cercanas como galaxias también a residuos intermedio A nivel internacional, me gustaría destacar esta, un proyecto muy importante desde el punto de vista de la evolución de galaxias. Utilizando las frecuencias de radio y antena, nos va a permitir estimar los ritmos de formación estelar desde el Universo muy lejano hasta el Universo actual. Muy importante para confirmar realmente si el pico de la formación estelar está, está residuo. Ya está, ¿no? Ya me lo has preguntado todo, ¿no? Bueno, quedan muchas incertidumbres, pero lo dejamos aquí. Algún día completaremos el cuadro de la evolución galáctica, aunque no seamos extraterrestres.